Hola y muy buenas tardes a todos. Esto es En Clave Astral en un nuevo capítulo en Radio Tu Zona X. Quiero agradecer primero a Gonzalo por estar siempre atento y estar aquí trabajando con nosotros. Un saludo muy cariñoso aquí a Roberto que nos acompaña Hola hoy. Y muy buenas tardes a todos. Esto es En Clave Astral en un... Nuevo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenemos, tenemos eco. Ah, Ay, es acá. Es, acá. Sí, es tu celular. El celular. <risa> Y aprovechando de, de saludar entonces a Esteban del Pino Que es nuestro invitado el día de hoy Porque Hola, vamos a hablar y vamos a retomar un tema Que ya tratamos hace unas semanas Pero no con la suficiente profundidad Que es un tema sobre las escrituras sumerias Que es, como todos saben son los textos más antiguos Escritos por el hombre que se conocen hasta ahora ...hablar un poco sobre su mitología, sobre su visión y su cosmovisión, su forma de ver cómo se creó el mundo y quiénes nos crearon como humanidad... ...y un poco sobre el mito de los Anunnaki, que lo, creo que lo hemos escuchado muchas veces, ya como dije, hemos hablado de eso hace un par de semanas... Mm. ...pero creo que esta vez tenemos que tomarnos el tema un poco más en serio... ...porque hay mucha gente que se ha dedicado a estudiarlo... ...a trabajar con ellos con mayor o con menor éxito. Comencemos entonces con lo siguiente. ¿Qué son los escritos sumerios? ¿Quiénes son los Anunnaki? Bueno, como dije antes, las tablillas y las losas de Sumeria... ...deben ser los escritos más antiguos... ...descubiertos por la humanidad. Los que sobrevive. Exacto. De su mitología y de su relato de la creación del mundo... Tenemos que decir que se derivan eh, la, prácticamente la mayoría de las de todas las mitologías de todas las mitologías de, del Oriente cercano y de Occidente. No me atrevo, no me atrevo a decir de China o de <risa> o de Mesoamérica. No, pero tienen también un tienen algo en común todas estas mitologías. Un dejo, Exacto. un rastro. Eh, un claro, dejo, un rastro, una claro, inspiración. Por ejemplo, el rey mono. Ya. Yeah tiene también algo de estos, de estas cuatro principales uh -huh. deidades que son las que rigen la tierra. San Goku, para que lo veamos. Claro, sí, eh, Wukong, que claro. eh, es de donde se inspiró incluso Dragon Ball Z, eh, el personaje Goku. Eh, también ellos creen en estos dioses, digamos, que eran los que están encargados, que eran como las potestades de de cada región de la tierra o sea ellos tenían eh, los elementos cada uno tenía sí. los elementos sí. hasta hasta acá hablábamos el otro día el eh, el galáctico también eh, una versión también del rey mono pero iba al espacio también. ¿también? Sí, claro, o sea no y, si varias. y si nos acordamos, en los años 70, 60 también hubo una versión animada. Goku. Que se llamaba El Invencible Goku. Goku que era precisamente la historia del Rey Mono tomada de una manera más directa. Sí. Eh, los que son mayores de 50 años creo que se acuerdan de. <risa> cuando vieron por primera vez Dragon Ball o Dragon Ball Z, dijeron: Acá hay algo que. Sí. Algo me recuerda. Sí. Pero, pero yo creo bueno, que el, de los primeros autores que comienza a, a basarse ya directamente en las tablillas son H.P. Lovecraft, yeah. él es el, digamos, uno de los de los pioneros en, en las tablillas por el tiempo en el que él también escribió que es justamente cuando se hicieron la, las investigaciones más más en serio estamos hablando de principios del siglo XX claro estamos hablando desde el, desde el 1921 hasta el 1935 que sí. es donde se escriben los, los mitos de, de Cthulhu claro y él estaba igual con más escritores que estaban todos mm. como en esta el círculo de claro este círculo de, de investigación y que se dedicaban ellos a, a investigar estas traducciones y eh, todos los amigos al final confabularon para hacer que el necromicón todos pensaran que era real Claro, eh, o sea, hasta el día de hoy hay gente que habla y te encuentras algunos vergonzosos youtubers que hablan de la existencia del o sea. claro Yo, por ejemplo, comencé leyendo mucho a Lovecraft y ahí fue donde nació mi, mi interés en, en las tablillas sumerias y ahí comencé ya a indagar y a ahondar más en el. En el tema. En el tema hasta ya encontrarme después con cosas mucho más, más interesantes. ¿Como cuáles? A ver. A ver, ¿con quién te encontraste por primera vez? ¿Quién? Eh, o sea, Mar, Marduk que... fue la, la, lo, lo primero que me llamó más la atención digamos del Necronomicon. Por lo menos lo que era el Necronomicon. Pero claro, Lovecraft, por ejemplo, en su en su mitología inventó muchos personajes. Sí. Y, o sea, Cthulhu eh, Asatoth es una variación de Astaroth. Uh -huh. Entonces, él igual creó mucho, o sea, es muy autóric, eh, de más más de terror y ciencia ficción. Lo ¿no? que pasa es que, claro, Lovecraft, eh, Lovecraft logró transmitir sus fobias en, en su en su obra, es decir Lovecraft le tenía miedo al cielo, le tenía miedo a los extranjeros, le tenía miedo al, al agua, o sea, le tenía miedo prácticamente a todo. O sea, y vivió y... en un tiempo tremendamente turbulento también, porque fue justo, todo esto fue justo antes de la Primera Guerra Mundial. O sea, Exacto. Tomás bueno, los lo cuentan los mitos que él estaba cuidando a su mamá enferma y aprovechaba los ratos en de, de que la mamá dormía, se sentaba al lado, ponía su escritorio y empezaba a, a dar rienda suelta a lo que a lo que se imaginaba. Y uno de los datos curiosos decía que cuando se carteaba con Robert Howard, el autor de Conan... El bárbaro. Exacto. Eh, Hay otro caso. Sí, el, el sí. detective. Sí. Pero... Eh, uno de los datos que decía que Robert Howard se, le, encantaba, le encantaba poner a los monstruos de los fras para que Conan los matara de un espadazo. Sí, sí. pero también se cuenta que um, Lordcraft empieza a exorcizarse de alguna manera porque muchas de estas visiones él las tenía en sueño. Y él empieza a escribirlas para empezar a tratar de llevar una vida más grata. Cosa que curiosamente pasa lo mismo con H.R. Giger. Pasa con tarde, y, y yo pasa, creo que con muchos autores más, y, y con personalmente con Robert, también. Y con Robert <risa> Howard pasa también mucho. pasa. Es decir, y agregaríamos a Germán Gies también. también, sí. también. Robert Howard contaba que, que durante las noches el espíritu de Conan se paraba detrás de él y le narraba las historias. Sí, y, que no se, es eso, sí. y que no se atreviera a voltear a verlo porque si lo hacía lo voy a matar sí, <risa> sí, sí, es verdad pero mire, embe, empecemos bueno, pero concentrémonos ver, un poco claro, en, la, en, en qué, la... qué son las tablillas por... ahí la estábamos viendo hace un poquito sí, uh -huh. qué son las tablillas entonces la, la primera investigación ya seria fue eh, llevada a, a cabo por el cónsul británico en Basora J.E. Taylor en 1854 sugerida por el Museo Británico ¿Ya? O sea, son los británicos los que primero se interesaron en, la en, en, en las ruinas de Ur. Perfecto. Lo que ellos andaban buscando realmente era la ciudad bíblica de Ur. Uh -huh. Porque, bueno, como todos saben, después de la Edad Media se perdió toda la cultura babilónica, siria, uh -huh. persa, que fueron los que heredaron, digamos, uh -huh. toda esta cultura y se reemplazó por, la, por el cristianismo católico romano. Entonces impuesto ahí, la claro, impuesta a la fuerza, entonces ahí ya se cortó todo, hasta, mm. todo, todo el interés por esta cultura y se dejó como olvidado, digamos. Uh -huh. Se saquearon y se quemaron muchos templos también. Claro, se saquearon, se destruyeron y todo esto pasó al olvido, mm. digamos, hasta 1854, que vuelven los británicos a buscar la ciudad bíblica para corroborar, digamos que la empezar existencia a verificar histórica, los relatos bíblicos lo mejor que se pueda. Claro, decir, porque, los, hoy estamos haciendo eso. porque son los escritos hebreos los que sobreviven, digamos a la edad media. Sí. Entonces por esto llegan y eh, empiezan a investigar, pero lamentablemente como después, al poco tiempo después vendría la, la, la primera, primera guerra, guerra mundial. mundial. Sí. Todo esto se deja, digamos que ahí abandonado y ahí comienza el tráfico de las tablillas. Ya. Yeah. Y ahí eh, empieza a ver, el mercado negro de, la, de las tablillas, de las reliquias, digamos, y, y bueno, ahí también están los interesados, que eran los que tenían, seguro, la élite de esos tiempos que estaban interesados uh -huh. en esto en estas tablillas para saber y tener información digamos que privilegiado porque por algo claro. por algo existía un mercado tan por algo también se interesó Hitler en su, su minuto. Claro, Hitler también. Bueno, Hitler también hablaba mucho de los hiperbóreos también. Mm, también Sí, o sea, que el, esa fue una de las campañas no, que digo. utilizó Hitler para hablar de la sociedad aria alemana y para también purificar entre comillas la raza pan germánica que tanto preguntaba. Claro, ellos, ellos pertenecían a la sociedad Thule y mm. claro, ellos creían que ellos venían de Hiperbórea directamente, que eran las tierras de Groenlandia que eran, mm. como lo dice la palabra Groenlandia, tierra verde que Así era es. la tierra verde en un tiempo y que ahí estaba, bueno también la entrada al, al intramundo al mm. inframundo bueno, después de la Primera Guerra Mundial, Irak pasó a formar parte del Imperio Británico. Ya. Y ahí fue ya cuando... La, ya la, se pudo explorar ya con ya mayor se pudo libertad. explorar con mayor libertad, claro. Para los británicos, sí. Pero eso arroja los primeros resultados ya en 1919, que es cuando, claro, justamente cuando Lovecraft mm. entra en este círculo y ahí se empiezan a nutrir con todos estos nuevos relatos que vienen a... A confirmar lo que decían los escritos hebreos. Uh -huh. Y también se confirma el origen de, de Abraham. Si, es, si ese era lo yeah. importante para ellos, confirmar que Abraham venía de la tierra de Ur, que era una ciudad que estaba totalmente perdida hasta ese minuto. O yeah. sea, estamos hablando de que en los años, imagínate, en 1920 se viene a confirmar cosas que estaban escritas hace o sea, más si se, de... Es que tiene que haber sido una vorágine de cuatro por mil si, años Si se había podido encontrar la ciudad de Troya, que hasta ese momento se pensaba que era un cuento. Claro. ¿no? O sea, existía una Troya, pero... Y está registrada en, en la historia, pero no esa ciudad de Troya. Claro, o sea, pero la que Es un uh -huh. fenómeno totalmente contemporáneo y viene a, a reescribir prácticamente hasta el momento todo lo que... ...lo que se sabía acerca de nuestro pasado y... Retomando el tema de Abraham, que me llama bastante la atención... ...entonces podríamos decir que obviamente tiene un origen sumerio... Sí, Abraham. ...yo obviamente en, Abraham, el, libro, en el libro, no recuerdo cuál es el libro... ...que habla de la, de la obra que hizo Josué con los judíos... ...él señala, cuando se despide de, de las doce tribus... Uh -huh. ...que Abraham y Lot habían dejado sus tierras, sus dioses para ya adoptar esta religión que todos conocemos como el judaísmo. Hay, claro. que hay que recordar también que el pueblo de Israel vivió mucho tiempo en, en lo que fue Babilonia. Y pero mucho, eso ya es y mucho anterior, claro. Sí, pero mucho de fueron, eso, fue destruido. Pero fue en esa época. Fue en esa época en que empezaron a escribir sus textos sagrados. Entonces eh, no es de extrañar que, que hayan querido que hayan querido fusionar o mezclar su cultura con la la cultura babilónica donde estaban viviendo en serio. Sí. me estaba acordando se los recomiendo desde ya hay dos libros de Isaac Asimov que están como buen investigador histórico científico y todo lo que él fue aparte de ser escritor de ciencia ficción uh -huh. eh, que se llama eh, las guías de la Biblia está el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento así es en el cual él da con datos fidedignos eh, las localizaciones reales a nivel de mapa histórico y social donde se cuenta muchos de los hechos que narra la ¿Dónde, donde deberían estar las locaciones claro, Jericar eh, hace poco también se encontraron los muros de Jericó claro. la ciudad de Jericó y lo que se estaba buscando pero nunca se ha podido que encontrar y posiblemente no sea así, son Sodoma y Gomorra que estaban... Ah, las ciudades prohibidas Claro, en, la, en las orillas del Mar Muerto que seguramente fueron desaparecidas por, por algún extraño por al, digamos, digamos que por, algo. <ríe> por una, algo Por la mano la mano divina sí Por la ira divina <ríe> Sí, eso yo creo que es la frase más más clara, la ira divina porque sí. la Biblia se habla, como en dice la, una canción La de... ira de Yahvé Claro, que hubo una canción que dice un grupo chileno que se llama González y los Asistentes en uno de sus temas. La Biblia dice que Dios nos castiga, pero la vez nos ama. Claro, lo que pasa es que. Bueno, vamos a hablar un poco de eso bueno, y. Es, mi polar, es que para entender un poco eso también, eh, hay que entender un poco la fuente. La Biblia. La, la Biblia se alimenta de los textos hebreos y los textos hebreos se alimentan de los textos sumerios. Claro, son los, los más antiguos. Y en los antiguos. textos sumerios encontramos que tenemos a una entidad maravillosa que es Enki, que nos crea, nos cuida y nos quiere mucho. Claro, que, es el que vendría siendo el prometeo griego, Exacto. el que da, le da el fuego a la humanidad. Y está su jefe, que es el Lil, claro que, que ese que el Zeus nos ve, nos ve como ganado, como algo uh -huh. de que alimentarnos y no nos quiere para nada, cada vez que levantamos la cabeza nos pega el, nos pega el golpe para que la volvamos a bajar y ese es el asunto eh, claro, en eh, la, en la, en la bueno las tablillas la, vinieron a, a reescribir la arqueología totalmente pero hay otro hallazgo después que sí. viene en 1965 y uh -huh que viene a reescribir totalmente la arqueología nuevamente, que es las ruinas de Gobekli Tepe, en Turquía. Estas están en, en Turquía, en la frontera con Siria que ya. lo que pasa es que están en una zona tan conflictiva, en una zona bélica, claro, que no han podido ser muy muy estudiadas en estos momentos. Igual los alemanes están, los arqueólogos alemanes están eh, estudiando. No, y con todo, la y con la última guerra de Irak se perdió muchísimo, claro, se perdió, claro, se perdió es, muchísimo. Claro, es súper complicado. Pero estas estas ruinas datan del 11.600 antes de Cristo. ¿Y a qué corresponderían exactamente? eso es lo que eso es lo que no se sabe a ciencia cierta, pero uh -huh. aquí yo estudiando, haciendo un estudio sobre uh -huh. todo y un seguimiento de, de los textos bíblicos uh -huh. y, lo, y las tablillas uh -huh. la, la deducción que saco es que esto está muy cerca, a unos cuantos kilómetros del monte Ararat, que ah, es el uh -huh. monte donde en la Biblia se narra que ar, el arca de Noé se posó ah, en ese monte uh -huh. entonces, sacando aquí la deducción son 11.600 años la antigüedad uh -huh. oficial, uh -huh. oficial digamos, eh, por la arqueología entonces puede ser que después de que el, la arca de Noé se posó en el monte Ararat, años después, cuando ya los clanes de los hijos de Noé ya se mm. comenzaron a, a proliferar, digamos, y se tenían que repartir las tierras, comenzaron a bajar ya del monte. Y, y la primera civilización que habrían levantado puede que haya la sido la primera ciudad que se levantó, debería haber sido esa Gobekli Gobe Tepe hasta el momento, porque es la más antigua. Entonces el diluvio. Eh, consecuencia de haber sido como en el 12.000 antes de Cristo sí, que ocurrió una sí, catástrofe y esto, claro, y en el 12.000 antes de Cristo eh, coincide exactamente con la con el fin de la era glacial yeah. entonces, seguramente en el 12.000 cuando termina la era glacial algo sucedió que las capas de hielo que eran kilométricas uh -huh. para esa época se derritieron de la noche a la mañana y la tierra comenzó a calentarse y y eso hasta el día de hoy, o pues, sea, hasta el día de hoy vemos como los polos siguen retrocediendo. Sí. Yo me acordé ahora, cuando pequeño, en el canal 13 se dio como dos o tres veces un, Esos documentales un documental sobre el, sobre el arca de Noé. Y supuestamente no era como, no era un barco, más se parecía un pan de molde, y que se habían encontrado sus restos por ahí y, y y existían algunos no, trozos el, de madera el arca no era un barco sino que era una era una balsa, era algo diseñado para flotar bueno, no y para, hay, que, esto, no para hay que destacar también que los sumerios también cuando encontraron las tablillas también tenían su propio noé que se llama Utnapistín que es el noé el no es sumerio y luego cambia el nombre a sudra con los acadios. Sí, Eso. también en la India también hay un relato también que narra sí. eh, el diluvio universal. Bueno, ahí ahí podríamos hay también varias versiones tomarlo las versiones también claro de Platón, que Platón también habla de un diluvio y él nos habla acerca del eh. final de Hiperbori de hiperbórea y de la Atlántida. Yo tengo eh. una duda al respecto en ese sentido porque obviamente hablan a, a Noé como el, el personaje más relevante del diluvio que ...que la, la maldad de los hombres había hastiado a Dios... ...pero después a Noé lo dejan mal parado... ...lo dejan mal parado, lo dejan como un personaje... ...cuando hace una adoración a Dios, como un hombre ebrio... ...sí, lo que pasa es que pero, después hay un incidente con respecto a eso... ...lo que pasa es que después del diluvio Noé comienza a labrar la tierra... ...y comienza a plantar eh, unas viñas... Unas viñas viñedos. ...un, vi, un viñedo, claro, y él hace vino... Claro y después él comienza a ponerse a veces medio bueno para pa el claro, vino, que pero, pues, pero el problema es que claro, si, en lo, uno, si uno lo piensas de, eso, de esa, pensándolo de esa manera, después del trabajo que se pegó, es que, que, que un se después. merecía todos los descansos que quisiera Claro, lo pero que, que pasa es que el incidente que hubo después a, a raíz de, de su borrachera fue lo que lo que desencadenó también toda una maldición sobre todo un pueblo que es sobre, eso llegar. Eh, Ajá. sobre Exactamente. Canán lo que pasa es que, bueno, en la Biblia, no, no tengo una Biblia, no traje una Biblia aquí, pero lo, que dice es que, lo voy a citar más o menos textual, sí. que habla de que Canaán, eh, o sea, perdón, Cam, el hijo menor de sí. Noé, vio la desnudez de su padre. Entonces la, el término ver la desnudez en la Biblia, si nosotros buscamos en Levítico, por ejemplo, significa tener relaciones sexuales incestuosas. O sea, se refiere exactamente a eso se refiere en, varias, yeah. en, en varios versículos más que, el, esto que con están su hijo. dentro del pentapeuco, claro, yeah. uno, uno se puede imaginar que claro, a lo mejor tuvieron relaciones homosexuales entre Cam y su padre y se lo violó cuando estaba yeah. borracho yeah. pero lo extraño es que Noé maldice a su nieto a Canaán, al hijo menor de Cam entonces ahí también podríamos deducir que a lo mejor Ver la desnudez de su padre se refiere también a que él tuvo relaciones sexuales con la esposa de Noé. Podía ser. ser. Y, y, también, y, también y por señala, eso es que maldice a Canaán, el hijo y el fruto de esta relación incestuosa. Efectivamente. Y también señala que los otros hijos, uno era Sem, el otro no me recuerdo el nombre. Jafet, ¿sí? Jafet. Sem, Cam y Jafet, sí. Exacto. Sem y Jafet eran a ser poderosos y que Cam iba a ser su, iba esclavo. A ser su esclavo. Y claro. que Canaán iba a llevarse el peso de de todo lo que había hecho Camp Claro, y algunos erudíticos erud, eruditos en la Biblia hablan de que Canaán era negrito y dicen que de ahí viene toda esa maldición. Claro. Pero bueno es muy racista. Es que son interpretaciones, son interpretaciones medias odiosas. No, podría afirmar ¿sí? algo así pero... Después viene el aire de Cana. Démonos un salto, demos un salto ah, ahora. Ah, pero antes sí. quería eh, ver, destacar algo que todo esto de las tablillas, igual yo en un tiempo dije, bucha que fome que los británicos, que los que todos los países grandes de Europa mm -hmm. se hayan llevado todas las tablillas, pero afortuna afortunadamente pasó así porque en el 12 de julio del 2016, el ISIS, cuando Estados Unidos ya había tomado... Ah. Control de Irak, ellos destruyen lo, el tem, los templos. Es lo que antiguos, me, es a lo que me refería, junto que... con todas las tablillas, algunas que ni siquiera se habían traducido hicieron... todavía, esculturas. O sea, lo que hace el odio. Todos los mataron a los a los arqueólogos asesinados. O sea, lo que hace no el odio y perdemos tanta historia rica por conocer. Qué increíble. No yo ahí no, yo tengo otra teoría de que no esto sí, fue, hay, ahí fue podríamos completa, ahí podríamos entrar en, en, en que que teorías conspirativas por sí. a pero, lo mejor ¿por ¿por pensaron qué? que se están eh, ventilando cosas que uh -huh. no se debían saber de hecho el mercado negro hizo desaparecer muchas tablillas sí. antes que eran muy valiosas y que no... Quizás, Tiene que ser eso directamente. Qué información... Y aparte que Estados, eh, Estados Unidos en ese momento mm. estaba controlando Irak entonces es extraño que una organización que financiaban directamente Justamente. hayan hayan tomado la atribución de, sí. de destruirla en el nombre de... Vamos, de la, vamos a... Vamos a, las tra a los... A los traductores A los sí, traductores ahora vamos a, la hay línea, a los investigadores A las líneas de competen. investigación que... Sí. Que bueno, el mencionabas a uno que era Samuel Noah Kramer, que sí, fue es. uno de los primeros traductores, entre comillas, serios de... Claro, Noah Kramer viene siendo de, lo, de los primeros y de los precursores asiriólogos uh -huh. eh, los padres de Noah Kramer eran, eran judíos, ellos tuvieron que escapar de Ucrania eh, por la persecución que, que sufrieron claro. y luego eh, el padre de, de Kramer era profesor de lengua hebrea ya. Había mucho de lenguas antiguas, entonces por ahí Kramer eh, al estar relacionado, bueno, ya viviendo en Estados Unidos, ¿Ya? en la escuela de, de su padre, empezó, empezó a, a comprender todas estas. a traducir todas estas lenguas ah. que son demasiado antiguas y que realmente tiene que ser ¿Ya? una persona que esté muy, muy familiariz, familiarizado. Con ¿Y en qué momento fue como, un, como un iluminado. Exacto. Y él fue el que descubrió gama y cuando lanzó su libro, que es La historia comienza en Sumer. Así es. este libro sale eh, creo que lo tenía bueno, no la, la fecha tanto pero cuando él saca este libro reescribe totalmente Digamos, la arqueología fue, la, fue más o menos la década del 50 cuando sacó el libro ¿no? Los 50-60 claro, es que aquí lo tenía Sí, aquí está en el 56. ahí sale el libro, la historia comienza en Sumer y ahí ya se reescribe totalmente la arqueología y. Se ¿Y en, qué el... llega, ¿en qué momento llega llega sacaría Sitchin a, al cuento? Luego no, saca, sacaría Sitchin ya estamos hablando de los 70, uh -huh. de los 70 y él bueno, él no era totalmente traductor, Sitchin era economista. Exacto. También sí. norteamericano y, y, y los 70, yo entendía, que eran uh -huh. como finales los 60, pero bueno, ya. Así es. En el, el, el primer libro que él sacó, que es El doceavo planeta, yeah. fue presentado en 1976. Exacto. Yeah y ahí ya él hace popular este tema porque es claro, el, esa es la gracia claro Sitchin, lo que pasa que es que Noah era, popular... muy, era muy, estaba eh, digamos, dentro del muy círculo, era un profesor estaba él era dentro del círculo académico entonces... era muy muy académico entonces todas sus enseñanzas eran netamente académicas y, a, y apegadas al contexto histórico, lo que hace Sichin es ya presentarnos eh, un, un universo totalmente distinto porque él ya está hablando de que estos dioses en mm -hmm. realidad habían sido seres extraterrestres que nos habían visitado eh, yeah. mucho hace mucho, bueno, él de hecho el primero, ellos llegaron a la tierra mucho antes de que existiera el ser humano acá. Él fue el, sí. pre el, el que comenzó con el concepto de los reptilianos No, no, Sitchin no. No, no. Eh, lo que hizo fue todo lo contrario, Sitchin decía que resaltaba la forma <risa> humana de estos dioses y de hecho como que la L lo escondía esto de est esta cosa de los reptilianos el que fue el que de el que destapó la teoría de los reptilianos fue de David Dyke David Ike, sí y por eso tuvieron hartos problemas también con Sechar y Sichin a, a raíz de lo mismo porque a ver, sí, uno Chien. desmentía al otro y sí, eso Chien. fue el gran conflicto que tuvieron por mm -hmm. el tema de los Zacarías Sitchin, de tuvo, los aparte de, lo, de, de los inmensos méritos que tuvo de empezar a popularizar este tema y hacer que la gente se interesara de los alienígenas ancestrales, que se empezara a interesar sobre, la, sobre un origen del mundo un poco más antiguo, eh, tenía grandes problemas también porque le, empezó a meterle mucho de su cosecha, digamos que empezó a novelizar la historia, ah, eso voy. empezó a rellenar sí. los espacios vacíos mm. de las traducciones sí. eh, con datos que no estábamos muy convencidos si habían sido idea de él ideas de los editores claro, o de algún otro escritor que se metió lo, por ahí los primeros libros que él saca que es por ejemplo El doceavo planeta eran libros más que nada de investigación claro. y estaba súper claro ahí hasta el momento igual él tenía teorías propias como por ejemplo Nibiru ya, este, este el planeta gran, claro, a este, eso quería llegar el este planeta problema, el errante gran... que tenía una órbita de 3600 años sí, pues el ahí. gran problema de Nidiru sí. entonces ¿de dónde, de dónde saca saca esta idea se echaría Sitchin, él lo saca eh, en una tablilla que hay sobre los, los reyes sumerios que cada reinado de, de, de cada rey en Sumeria duraba 3600 años entonces a raíz de esto él, él sacó la deducción de que cada vez que regresaba Nibiru a la tierra, el rey de la, de la tierra tenía que ser cambiado y de ahí viene la teoría de, de Sitchin, bueno y aparte de que en unos grabados estaban, habían 12 planetas alrededor del sol y uno de estos era, era Nibiru, pero claro si uno se pone a leer textualmente las tablillas eh, aparece una sola vez la palabra Nibiru y ni siquiera en un texto sumerio sino que en un no, texto mira, acadio, aquí o sea, lo traje por si acaso si lo sí. quieren para que lo comprobemos. A ver pues ya, dale, dale, dale, porque dale. yo lo que tengo entendido es que Nibiru hablaba de una estrella que se veía siempre en el cielo que podía ser o la estrella polar los egipcios decían claro, que podía ser Venus o Venus, una eh, de las dos puede ser y, que lo, y, ese, y esos 3600 años era un rango de tiempo establecido era y hace como poco hablar se de... dijo que podía ser Júpiter era un, un Pero... char, un char se le decía a esa medida de claro, tiempo. era como un siglo, un milenio alguna cosa así, ¿eh? tengo una noticia muchachos, que ¿Sí? entregar vamos desviando un poquito el tema, ¿Qué? me acaban de avisar que el, anoche, a la edad de 86 años, y aprovecho esta instancia Terrans, porque sé que tiene relación a esto, falleció Armando Uribe, el mismo día que falleció Pedro Lemebel y Nicarón Parra uno de los grandes escritores chileno nos acaba de dejar a la edad de 86 años sí, lo, y con un legado increíble así había, que aprovechar la información lo había leído hoy día antes de venir para acá sí fallecimiento de armando uribe y no lo mencionamos en el en ldp sí, que, no fue. que fue el fallecimiento del actor terry jones que era parte de los monty python para los que vieron la vida de brian era la mamá de brian bueno, sigamos con esto. Ya, eh, entonces vamos a leer ¿qué es lo a que continuación... Decía, ¿qué, el, lo que, ¿Qué es lo que se habla exactamente Nibiru? de Nibiru en Nibiru? las tablillas? Nibiru aparece exactamente en el poema épico Acadio, Ajá. que no es sumerio, o sea, es posterior, uh -huh. que se llama Enuma Elich, que es el, es el génesis... De los acadios. Así es. Eh, se, se parece mucho al Génesis bíblico también. De hecho, también son siete. Tab también eh, tiene el número siete simbolizado con siete tablillas. A lo mejor por eso es que en el Génesis bíblico se habla de siete días. Sí. Porque el un está escrito en siete tablillas. En la tablilla cinco se dice: Construyó estaciones para los grandes dioses, las estrellas, semejanzas suyas, sus imágenes astrales las estableció, determinó el año, definió sus límites para cada uno de los 12 meses tres estrellas erigió, después de trazar los sectores del año, instaló la estación de Nibiru, para fijar sus ligámenes, de, ma de manera que ninguno pudiera transgredir o aberrar las estaciones de Ea y Enlil, estableció junto a ella, abrió puertas en ambos lados, o sea Aquí, aquí, no hay habla. aquí hay un pequeño detalle eh, dios o como lo llamen en los textos acadios eh, aquí el dios, dios es Marduk Marduk, Marduk es Marduk el Marduk que llega, crea el Marduk, el Marduk llega a la tierra y la organiza en siete días no la crea en siete días es, un, es como un pequeño detalle que entiendo yo aquí. claro, no, pero es que en este en este caso en, el, en Uma Elish lo, uh -huh. es, es la lucha de Marduk contra Tiamat Así y es. Marduk cuando destruye o vence a Tiamat con su cuerpo uh -huh. crea la tierra, entonces eh, con la mitad de. con la otra mitad de su cuerpo crea las estrellas. Y ahí establece la estación Nibiru, que era como. Que, por esto, por eso es que se cree que es la estrella polar. Claro. Porque queda en el medio y todos los, y todas las demás estaciones yeah. comienzan a girar alrededor de, de Nibiru. Okay. Que es el efecto... A mí me encantaría poder extenderme un poco cerca de eso, porque ya el tiempo nos está pillando. Pero. Eh, ...es algo que quería mencionar... ...porque hasta el día de hoy... Eh, ...el concepto de Nibiru... ...el planeta X, Hercólogos... ...hasta el día de hoy genera charla... ...hay gente claro, que lo espera... ...pero hay que, que, que dejar en claro que y no yo... aparecen las tablillas... ...y que es una creación... Uh -huh. eh, ...digamos que personal... ...o sea una teoría personal de Sitchin... ...y chicos yo... Eh, ...yo soy alguien que nació en los años 70... ...desde los años 80 en adelante... ...que estoy escuchando de que se viene... ...el planeta Nibiru, Hercólogos, el planeta X ya habría llegado, ya lo habríamos visto o sea, si alguien le sigue insistiendo con el cuento de Nibiru, por favor ya no le hagan caso ¿eh? y, y ahí, bueno, eso y, lo digo y, con harta responsabilidad y cada vez que dan un programa y se hable acerca del planeta Nibiru, ya saben que ya eso pertenece a las traducciones es una traducción errada que, de, que ha crecido, de, de ha crecido... bueno, otro otro de las cosas que Sichin también me, no, no me dio avanzar, no se basaría, me estoy pensando en Mongo los, no. Los Gordon, no hay una teoría también la manera en que dice que aparece por detrás por no, totalmente no, distinto. No, no, no, no hay una teoría también que habla de que virus se refería al planeta Plutón porque en los años 70 recién se estaba descubriendo Plutón entonces claro. una vez que ya se descubrió si China a lo mejor trató de hacer que por una, cierto, jugada, se, se, una estrella de estrella, sí, claro que, que por cierto ya se le considera planeta de nuevo Plutón. Sí, los sí, meses. Eso mismo te iba a consultar porque había un cambio que no era planeta y ahora es lo es claro, de nuevo. Ahora nuevamente es nuevamente planeta. Nuevamente es planeta. Wow. Bueno. <risa> que eh, cosa, cosa y desde que se que curiosidad es que desde que se descubrió Plutón todavía no alcanza a dar una órbita. Exacto. Exacto. <risa> Vamos a mencionar un poco eh, a Anton Parks que es como es como el heredero de de China en muchos aspectos pero comete digamos que comete, no sé si voluntario o involuntariamente el mismo error que, que Sitchin, que es eh, novelizar la historia él, se, él, él la mezcla con sus historias personales él ha tenido él ha sufrí, eh, no sé si tenido o sufrido no sé cómo mencionarlo, pero él ha tenido regresiones, hay mucha gente que, que, que tiene algo que son llamadas las regresiones involuntarias, que recuerdan espontáneamente vidas pasadas que claro, no de... son sueños, ni son experiencias, ni es imaginación, sino que Recuerdan que han vivido antes, han tenido otras experiencias súper concretas. El problema con Anton Parks es que él cree que era Enki, ¿sí? ni más ni menos. Entonces es como decir, yo mi día pasado fui Zeus. Entonces, y su trabajo ha sido, aparte de varios libros que hemos mostrado recién, que mostraste ahora en las imágenes, que él se dedica a, a agarrar las traducciones sumerias las de mismo Sitchin y de sí. otros investigadores. No, pero él, él también tiene tiene, una, eh, tiene problemas con, la, con las traducciones de Sitchin. Él, sí. También lo dejan claro que no, no sigue la línea de Sitchin y que él más se, se basa en las traducciones literales y aparte en sus, en sus regresiones y en sus sueños. Y también tiene un estudio... O sea, en, en, en los libros que yo he leído de, de Anton Parks, por lo menos el primero que tiene, uh -huh. es un libro de investigación. Es muy parecido a los primeros libros de Sitchin, que Exacto. también es que él investiga, uh -huh. traduce... Yeah. Eh, de hecho hay unas partes muy muy buenas también donde él enseña el, el significado por ejemplo la palabra anunnaki de las distintas sílabas y qué y significaría anunnaki? Anunnaki, hijos de An claro, Anunnaki, ah, hijos Anu, de An. es que eh, ellos escribían la, la lengua sumeria es una lengua aglutinante yeah. entonces en una sola palabra tiene muchos conceptos Exacto. en este caso anunnaki tiene, son tres palabras mm. en, en una sola, es como una oración mm. la primera parte es Anu que significa cielo yeah después tenemos la, la, la, la NNA, Anuna Anuna se le decía a todos los dioses del cielo en general sí. todos los dioses eran llamados Anuna que son como, vendría siendo la traducción como seres celestiales o sea seres, yeah. seres divinos del cielo uh -huh. y, y la terminación Ki significa tierra, se refiere a la tierra o sea cuando está cuando está hablando de Anunnaki está hablando de todos los eh, dioses que se encuentran en, en la, la tierra, tierra. Yeah. entonces la traducción de Anunnaki sería los dioses hijos de Anu que están en la tierra. Okay, yeah. Y que serían, bajo ese concepto, serían tan terrestres como uno. Sí, sí. Claro, entonces lo interesante de Anton Parse es que pone pone bien en claro esas esas partes, yeah. pero después ya en las crónicas de Girko y mm -hmm. en los libros, en, en su novela propiamente tal, es eso. Yeah, Yo lo perfecto. tomo como una novela y no como traducciones literales Literal, Pero yeah. hablemos ahora vamos a saltarnos un poco a, ah, y, a anton park y un poco eh, ¿sí? antes de antes de pasar eh, ahí fue donde anton park se toma de david Icke, exacto y nace el tema de los reptilianos y, y claro o sea según y, lo, y crea, lo y crea una especie de línea temporal lo... sobre la creación del universo vamos pensé, un poco sí. eh, por, el, por el por la necesidad del tiempo quiero que ya hablemos un poco de tu trabajo porque tú te basas no tanto en ellos, sino que en los traductores oficiales. Claro, o sea, yo, yo más que nada, el, el que más me, me digamos que me, me gusta más, sus traducciones son las de Federico Lara Peinado. Él es, es. es, es traductor español, también son sus traducciones son muy académicas, son muy Bien. apegadas a, lo, a las traducciones literales y, y más que nada yo me baso en ellas para... Para, sí, digamos Sí, este, por eso chicos, eh, si, si les interesa un poco el tema, eh, vayan a las, a las fuentes más oficiales, que es Federico Lara, Jan Botero, el mismo Samuel Noah Kramer, que fueron los que te basaste tú para crear tu novelización, claro, mi, que es mi, mi novela Aeon Nunaki, Hablemos un poco de ella. Bueno, Aeon Nunaki transcurre en un futuro post-apocalíptico. ¿Puedes poner las imágenes, por favor, Gonzalo? Sí. Ahí está. Ahí, como pueden ver, eh, transcurre en un futuro post-apocalíptico y esto sería el retorno de los antiguos dioses. Mm -hmm. Entonces, te me dicen, ¿para qué estudiar tanto las tablillas, todo este pasado? Es eh, justamente para eso, para tener una imagen más clara de qué es lo que pasó, e incluso antes de que se creara el ser humano aquí en la Tierra. ¿De qué se bueno. trata más o menos tu, tu, tu historia? Bueno, es acerca de... Es, es, todo esto ocurre después de la Tercera Guerra Mundial uh -huh. y después de, de la caída de un meteorito, en donde la población mundial se reduce solamente al 5%. Esto sería como la próxima extinción masiva después de la, del Arca de Noé, que la primera fue por agua. Claro. Por eso es que eh, los cristianos se bautizan sumergiéndose ¿En, en agua. Esta es la siguiente extinción, la que es por fuego. digo. Ya. Oye, yo te recomendaría tres. Porque está muy interesante eh, todo lo que se ha hablado, que se podría continuar el próximo programa como una segunda parte. Yo sí, creo que hablemos. Yo, igual. Creo que, yo creo que nos extendamos un sí, poco. El tema es, es muy, muy, muy largo, tiene demasiadas sí. aristas. Sí. Y, y, y recién estamos entrando como. No, y de hecho me tuve que saltar varias. Sí. Varias eso, estamos recién entrando. Sí. A, de la pauta ni siquiera cansado. Oye a, no, a si todos estos muchachos, poder a, a es todos estos muchachos agradecer la sintonía que estamos teniendo en estos momentos. Tenemos los siguientes posteos. Felipe Poblete señala sí, tienen ¿sí? a un exponente. Sí. Y Daniel Derzunski Saludos a Esteban Del Pino del equipo Nami Sushi. <risa> sí. <risa> Nami Sushi. Oye y no la portada. Hacer... Y retomando el tema acá <risa> Esteban no. la portada buenísima. Sí ponla ¿no por, la, por favor para que la veamos. Ahí está. Sí, él bueno, la Estamos no, viendo es no, como esa, de videojuego. No es es. es Esta es una ilustración, ilustración interior. interior del juego. Sí. Esa es Porque si ustedes ven el del libro. si ustedes si ven la novela la, vamos a novela, en la novela está llena de ilustraciones sí, en ese mismo estilo está por muy favor, buena está buenísima por favor véanla. y todo este todo este trabajo es tuyo sí, sí todo sí. todo hecho to totalmente autodidacta desde la ilustración el guión investigación a mí también me gustó a mí también me gustó bastante <risa> y la sí, portada no, de li la portada del libro está muy muy bonita sí eh, la había man la mandado no, la tierra no la, no la, ahí primero. está. La portada se preciosa. Sí, porque es un collage, de hecho, de todas las... De, bueno, de algunas ilustraciones dentro interiores. De, que están dentro del...? Y ahí sí. cuentan un poquito de qué se trata la historia, que es el regreso del primero de los guardianes. Uh -huh. Los guardianes eh, del lado oscuro, digamos. Del, del Apsu. Yeah. Apsu le llaman los sumerios al, al abismo. Uh -huh. Y, bueno, ellos llegan con un ejército, con su ejército de insectoides, que son... Son los estines, y bueno y el protagonista de toda la historia es si uno de, de, de los cinco del 5% que queda de la humanidad de la humanidad que ha sobrevivido y que tienen que pasar por pruebas imagínate o sea estamos hablando de los de, lo, de los tiempos finales <risa> hasta hasta jesús nos advirtió de que mejor que las mujeres ni siquiera <risa> quieren en ya, ya, ya para estos tiempos porque en realidad eh, lo que se viene eh, es un poquito chocante al principio, ¿eh? igual al principio choca un poco tanta. ¿Ya? Tanta violencia. Tanta, o sea, más que violencia, tanta tanta como. ¿Cruelda? Exterminio, exterminio. ¿Ya? La ira, ahí, ahí está explicada la ira de Dios ahí con todo su, su contexto, de, pero, pero lo interesante es que el protagonista tiene que pasar todo esto para, para que él aprenda. O sea, todo esto, es, todo esto son pruebas de, digamos, como de aprendizaje y un crecer un crecer espiritual porque para poder entender eh, la vida en sí uno tiene que llegar digamos que a los límites un Ahí. segundo antes de continuar eh, eh, digo, vamos una, una sí, pero vamos a nuestros sí, pidiendo por favor ya. Eh, continuamos perfecto nos pueden seguir escribiendo en estos momentos en las redes sociales sí por favor Zona para verlos para ver los comentarios porque queremos seguir agradeciendo la sintonía ahora sí nos vamos con nuestros patrocinios Enclave Astral te ofrece un ejemplar del libro Los extraterrestres han muerto del investigador OVNI y piloto de la Fuerza Aérea Chilena Rodrigo Bravo. Una mirada a la historia de la ufología actual que nació en el siglo XX con el avistamiento de Kenneth Arnold y esas naves que se movían como platillos rebotando en el agua. Encuestra esta imagen en nuestro sitio de Enclave Astral en Facebook y contesta la siguiente pregunta ¿En qué año ocurrió el avistamiento de Kenneth Arnold con su descripción de platillos volantes? Recuerda además que el primer libro de Rodrigo Bravo, Ufología Aeronáutica, con un completo registro de avistamientos experimentados por pilotos y torres de control tanto en Chile como en varios lugares del mundo, está disponible para descargar gratuitamente por internet. Búscalo en Twitter con el hashtag Ufología Aeronáutica. La consulta de la SOFIA Conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La Consulta de la Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas, y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo. Y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, ...con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La consulta de la SOFI. Educación emocional para una vida rica y feliz. Sí, adelante. Sí. ¿Tenemos algunas preguntas entonces, Gonzalo? Vamos a corroborar en este momento las redes sociales. Porque acá tengo unos saludos de Michael Rivera, de Josie Alburquerque... ...de Dula Araya, de Fred González y Paulina del Bosque, de Matt Yuria... De Michael Rivera, ya lo mencioné. De Karen Agatha Barnett. Porque acá y viendo, Leonor de la Marca Porque acá viendo Hola, las Leo. redes sociales de tu zona X hay ¿Sí? muchos saludos. Bueno, aquí se agrega Patricia del Pino que nos pone un pulgar Adidas. Arriba bendigo, muy bien, señala por nuestro invitado. Un pulgar Adidas, exactamente. Arriba. Enclave Austral. Un pulgar arriba, en clave Austral en en, en <risa> <clave risa> en y yo me equivoqué con las tablillas egipcias. Sí. sí, son, <risa> cosas, que, son sí. cosas que pasan. Ya, yo le estaba haciendo una pregunta sí, por favor. a Esteban. Sí, y tiene relación con lo que estabas mencionando en tu libro. ¿Cómo trabajas acá el concepto de la fe? Eh, de la fe, bueno, eh, para mí, más que, más que dioses, eh, lo, lo veo como, como seres con una tecnología y con un nivel espiritual mucho más desarrollado que, que el de nosotros. Pero no dioses. Eh, o sea, es que depende de a qué le llamamos dioses. Porque tú hablabas bastante del marco espiritual que el protagonista tiene que pasar por este periplo. Claro, es que son son pruebas, claro, que lo hacen más fuerte. O sea, tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Tiempo... Los tiempos fáciles los ablandan <risa> y no, y no, y no claro. Entonces, ese es como el concepto: tiene que pasar por esto para poder asumir el, el rol, digamos, de líder porque lo, lo que se viene para él es como una responsabilidad digamos que muy grande y por eso tiene que pasar por todo este periplo es un poco como, como las historias que cuentan en los escritos antiguos es decir, un ser humano que tiene que tiene que poner, plantarse en sus pies y, y representar a la humanidad en lo que en lo que viene, o sea. ya, aquí por ejemplo yo me basé mucho en, el, en la travesía del héroe para, para escribir el, el, el, el, el Campbell, texto, cero. es como muy eh, él recibe el llamado digamos uh -huh. primero, viene la negación y después ya viene tener que aceptar y vienen sus maestros y tener que pasar por todas estas pruebas después y viene puede, el porrazo grande difícil, y claro en mitad más o menos viene el, el porrazo más grande que ahí no sé si darles un adelanto todavía. No, no, no, yo creo que es muy importante <risa> que la gente sí, que la gente lea el libro, pero es importante saber qué es el protagonista, en qué contexto está, es decir... Claro, es. en un futuro posapocalíptico, y bueno, él, él se encuentra después con todos estos seres que comienzan a regresar de a poco desde sus prisiones, porque ellos habían estado prisioneros en en la, en la dimensión, en el inframundo, que mm -hmm. vendría siendo el infierno, sí que es gobernado por otros dioses, o sea, el infierno aquí eh, para los sumerios, eh, porque está basado en los sumerios, ¿Sí? eh, es como otra dimensión, digamos, sí. que está gobernada por por otro, por, por una diosa, por una diosa mujer, sí. que vendría siendo como otro universo con sus propias leyes físicas y, y en general, o sea, otro, un universo en paralelo. O sea, te, te quería preguntar porque no, como obviamente no he leído la, no he leído el cuento, no he leído la novela. Sí. ¿Existen y, eh, como digo, te estás basando bueno, en eh, las traducciones de, de, los, de los autores originales o sea, de la, en las traducciones qué? de las tablillas originales claro, o sea, y bueno eh, esto fue hace un año desde el año pasado y uh -huh. ahora ya próximamente el, eh, espero de aquí a tres meses ya tener listo el segundo capítulo, así que aprovecho el la instancia para estás a, buenísimo. para poder para poder auto... anunciar que se viene la segunda parte y para que puedan adquirir la primera porque la primera está buenísima trae, esto es eh, eh, ¿no? todo, todo, todo Autogestion. totalmente autogestionado Perfecto. buenísimo, qué fantástico sí. oye acá nos escribe eh, nuevamente el auditor Felipe Poblete que está quedando con gusto a poco, porque se nos ha ido bastante sí, rápido sí, sí. el programa. Eso sí. estamos diciendo, continuar la próxima semana. sí Yo creo, creo que sería súper útil que nos, nos dedicáramos íntegramente al programa y que nos pudiéramos adelantar un poco de la segunda novela, de cuánto viene, qué sé yo. Eh, sí. Bueno, la segunda parte... No son... tengo, yo no tengo ningún problema en continuar con este tema, porque a mí el tema de, lo, de los Anunnaki, de cómo influyen en de cómo in supuestamente influyen en nuestras vidas hasta el día de hoy, desde otras dimensiones. Sí, pues tenemos que hablar de la luna, que no hemos Exacto. llegado todavía a la luna. Sí, pues sería súper interesante, no sé, en un próximo programa ver, por ejemplo, el tema de, lo, de las tablillas en sí, o sea, de qué hablan las tablillas, sí, eh, poder ver al, al, eh, uno por uno lo, los poemas y ir... En resumen, ¿en qué hablan la, las tablillas? Bueno, las tablillas en resumen hablan de la creación del ser humano, por ya. ejemplo. Hablan de que estos dioses llegaron aquí. Hace más de 450 mil uh -huh. años en la región de Turquía. Eh, no, ellos llegaron a Sumeria, a Sumeria, porque ahí era donde tenían mejor, sí. mejor manera de aterrizar, digamos. Sí. Y ahí fue donde construyeron la, la primera ciudad que fue Eridu. Esa fue la primera ciudad hace 450 mil años. Y luego empezaron a, a, a proliferar, digamos, y vino una rebelión, la rebelión de los Iyichis, que eran los dioses menores. Porque, ah, verdad. Porque, porque ellos los Ijiji, se negaban a seguir trabajando el, la tierra, a cavar zanjas. Lo que lo que entiendo es que llegaron y los ríos Tigres y Éufrates fueron, re, fueron canalizados por esta gente, claro, por para, los Ijiji, que fueron creados... ahora Hoy día podríamos decir que genéticamente fueron creados ustedes van a... Podrían ser incluso los grises, hay, exacto, hay algunas teorías que hablan de que los Iyichis eran los, los grises los grises que venían llegando con Enki porque Exacto. Enki fue el, el, el digamos que el primero que llegó a ver, la gracia de Enki es que el Enki podría ser traducido, como podríamos Enki. decir que es como el genetista, el que se dedica a juntar distintos tipos de claro, ADN y crear, era nueva, el, el y crear nuevas especies Nudimut era su, su, su, su otro nombre, Nudimut claro. que era el, el muy sabio, porque sí. él era claro, experto genetista claro y él aprovecha esa instancia de la rebelión de los Ijiji para, para proponer ahí la construcción del ser humano. Sí. Si miramos las imágenes, los Anunnaki siempre salen como, como en una cajita colgando. Hoy en día existe la teoría de que ahí justamente vendrían esta Claro, ¿por qué, por qué aparecen con esa cajita? De... Eh, buena, buena tu pregunta sí. para aclararlo. Que de tío. hecho no solamente salen los sumerios, eh, lo que, pasa sino es que, que yo, se puede reconocer eh, es que, esa cajita en otras culturas. Si ustedes otras... si usted se fijan, cuando aparecen con esos bolsitos siempre están cosechando ellos el árbol mm -hmm. de la vida. Entonces ahí también bueno también ahí tenemos otro concepto sí. bíblico es que es el árbol de la vida entonces ellos sacan el, el eh, digamos que el fruto sí, ¿eh? con la mano con la mano izquierda creo sí. y el bolsito siempre lo traen a la derecha yeah. entonces ellos guardan el fruto de la vida eterna en ese bolsito yeah. eso es lo que eso esa es la la función, digamos que más, más, más lógica uno al ver, al ver los grabados... Pero el ser humano que crea... O sea, Sirio en todo caso ya es una Pero el ser humano que crea Enki no es el ser humano que, que conocemos hoy. No, no somos directamente... Claro, nosotros. Que, lo que pasa es que Enki lo que hace es crear siete, siete Adanes y siete Evas. Él crea siete parejas de, de seres humanos, después, pero después de muchos intentos fallidos. Uh -huh. Los, los primeros seres humanos que él había creado traían todas enfermedades traían todas deformidades genéticas pero todo tipo que, de problemas pero y... este primer ser humano que, funcion que era funcional y que servía para trabajar era más sabio, era más era, era más logeo para claro, empezar. Claro, de hecho en la biblia Adán y Eva viven mil años es. cada cada uno y después va, va bajando, va bajando hasta el diluvio, que en el diluvio ya se decreta que el ser humano iba a llegar solamente hasta 120 años, pero por una cuestión de que antes del diluvio habían llegado a un colapso, el asunto es que un colapso geográfico, sí. ¿no? o sea eran, eran demasiados, aparte que lo se habían mezclado que, con lo, con lo lo que yo. que una sobrepoblación claro que, aquí, es donde que tengo aquí es donde tengo la confusión si no es traducción de, de los traductores oficiales del mismo Anton Parks que fue un momento en que en Lil que era el digamos que el jefe de los dioses el dios de los cielos claro, fue era el, el que encargado dijo, de la tierra fue el que dijo que ya estaba hastiado de la humanidad claro, de su, que, de su soberbia de su, de de su, su ruido su ruido y él es el que decide que va a haber un diluvio universal que podemos interpretarlo como este derretimiento violento de las capas polares y la finalización de la era del hielo y Enki a escondidas y eso es lo que se confunde en la Biblia y Enki a escondidas le dice a Noé o como se llama en los textos le dice que cree el arca que salve a los animales y que salve a su familia y en el momento que el Lil se entera de esto, dice: Bueno, vamos a hacer un trato. El ser humano va a involucionar. Ahora va a vivir menos tiempo, claro, va a tener menos contacto con nosotros. Va a tener y menos que, inteligencia también. Y que el ser humano actual tiene todas las tiene todas sus limitaciones, precisamente como el acuerdo es de decir, van a seguir viviendo, pero ya no van a estar. Claro, más re, ahora todo es más restringido. Exacto. Sobre todo la longevidad. Sobre la longevidad. todo la longevidad. Por eso. Ahí no tenemos se entiende. una nueva modificación genética. Sería una modificación genética y en uno de los textos, no sé de, de cuál de los traductores, dice que, de que Enki tiene guardada en nuestro código genético eh, las claves para la evolución, que están ahí y que en algún momento las, va, las debería liberar. Aquí hay una buena pregunta, por eso les quería pedir un, un lapso muchachos. Sí. ¿Sí? Nicolás Reinhem, ¿dónde podemos comprar el libro de este? Exactamente. Qué buena pregunta esa. <risa> bueno, ¿Te bueno, ¿Pueden contactar directamente contigo sí, para empezar? Tienen que contactarse directamente conmigo porque por el momento la, la distribución del, del libro es totalmente autogestionada también <risa> y es eh, a través del contacto en mi página, a Eona Nunaki, mi página de Facebook o mi página de Instagram, que es Etanael, me pueden encontrar por Etanael. Ya. Yeah me envían un mensaje por interno y coordinamos la entrega y si no en, en los eventos que hayan aunque ahora los últimos eventos se, se suspendieron pero bueno ahí está apareciendo en la, en la página de mi instagram etanael con doble n y ahí tengo algunas fotos también de ah eh, perdón se me olvidaba mencionar si sí, estamos en un lugar físico que es la tienda Arcan comics que está en en el Persa Bio Bio. Víctor Manuel 2220. No en Víctor Manuel 2220. Qué que, que bueno que me, me recordaste. Entonces ahí, ahí tenemos una tienda que es la tienda oficial. Nuestro punto de venta oficial en estos momentos. ¿Y cuánto saldría el libro? 5.000 eh, pesos. Ah, barato, la módica, baratísimo suma 50 páginas más de 17 ilustraciones a todo color no y la historia está interesante la Una ilustración historia es tan interesante hermosa, hecha con vale uh, la pena. mucho mucho cariño bueno y ahí están los eventos que estuvimos antes del antes del estallido que estuvimos vendiendo muchas muchas unidades todo súper súper entretenido ahí estamos con el compadre moncho de hecho estamos con míticas ediciones, con ya con eso te aseguraste el año o sea ver al compadre moncho siempre da buena hay, suerte sí, hay, pues ahí con los chicos de Trauco sí, también aquí está también nuestro amigo está la portada Oye, pero felicitarte por el tremendo trabajo La, la portada... El, sí. el contexto del que hablas del libro es muy pero muy interesante, así que a la gente ir a Víctor Manuel 2220 Pérez a vivo, vivo a comprar este tremendo libro. Y si no me pueden contactar a mí y es, eh, acordamos entregas en el metro y les puedo regalar un póster también para los que Autografiado. se contacten ¿no? bueno. directamente Bueno, de... y a través de nosotros Conmigo. de Clave Astral y yo creo que a través de LDP Leisel Magazine, también. si alguien tiene alguna duda hacemos el claro, enlace, hacemos el enlace llamando, para que se contacte con Ferreira, que estamos hablando con Y de tu Zona X también, por supuesto. Sí. Siempre también preguntando por qué... ¿Puedes a dar X? un dato de un correo que personal que no es tan caro para ir a dejar el libro? Y también ah, eso también bueno. puede ser interesante. Sí, súper Porque no te sale más de 1200, eso se lo puede recargar al... se llama? Es que, al... Panzama, dato. al al comprador y este sí, va a dejar directamente a el Porque los últimos envíos que he hecho han salido un poquito caros. Sí, <risa> me imagino. Hacia afuera, me imagino. sobre todo hacia Oye, Chiloé, hacia Sí, sí, sí. No, no, me no, no, estaba hablando de dentro de más, Santiago. Nada. Ah, dentro de Santiago. Sí. Ah, por eso. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Qué pasó? va a Qué tremenda foto esa. ¿eh? Ah, sí, ahí estoy. Esa es la foto que te vendiste todo el año, sí. Sí. La bendición. De de Eso es cuando recién habían salido los, los primeros números. ¿Cuándo fue tu lanzamiento salió... del libro? No, yo simplemente salió el libro en, sí. en enero. Ya, perfecto. Eh, ahora en el segundo número seguramente ya vamos a hacer el lanzamiento oficial y vamos a lanzar el, el libro de 100 páginas con el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Esa que es Doña Eva? Eso mismo te voy sí. a consultar. Sí. Esa Eva, claro, ella tiene el fruto de la, de la, de la vida. Es pues, el, el, el árbol de la... Que no es la manzana. Claro, que no es no, la man... no, en ninguna parte se menciona que sea, no sé, en ninguna parte se menciona de qué, qué clase de fruto es. M mira, yo creo Pero que en el fondo es en el fondo yo creo, yo que, creo como... que podríamos dejar esa foto para un, para un programa completo porque es un tema sumamente complejo Lo que y pasa ahí es que comienza claro la, ahí comienza las teorías la reptiliana la serpiente, nuevo, Adán y Eva, el Lucifer. Mito, el mito de Prometeo, el mito con Loki eh, todos se fusionan en ese momento porque en ese momento la serpiente le dice al ser humano, oiga, usted tiene tanta capacidad como cualquier dios. Lo tienta. Exacto. Claro. Es que se habla de una tentación. Es decir, en la Biblia te habla de que eh, rechazan la sumisión a Dios. Pero mira, y, eh, y, y, en y, resumidas cuentas te dice no, usted no sea en, en resumidas cuentas, como, como yo lo veo o con mis investigaciones, ¿Sí? es que en quien en el minuto de que estalla esta rebelión eh, de los Igigi, que ya no querían seguir trabajando y propone la creación del ser humano lo que en realidad el, el trasfondo de todo esto era un plan que él tenía Exacto. un plan para poder digamos que reproducirse nuevamente, entonces por ahí está la cosa, por eso yo creo que hay que dejarle un programa entero porque para se, hablar de esa teoría es sí. una teoría Oye, sumamente interesante Terrans Roberto el el a la ¿qué les parece este tremendo dibujo? Está, bueno. Está, Está buenísimo. Bueno. Está hermoso. Sí. Sí. Está ah, buenísimo. Dice muchas cosas. Eh, claro, eso me quería, me quería referir. También, obviamente, hablan de la serpiente, que obviamente todos tenemos la imagen de la serpiente que claro, se rata. Lo, todo lo, lo, demás. lo que pasa es que en la Biblia el término serpiente no se ocupa. No, eh, no, eso no es, una es una mala traducción. Sí, no es, una ya, eh, es, una, ¿Es, es una, como más postmoderna esa traducción que se aplicó. Claro, o es o una, es una eh, traducción simbólica que hicieron, pero el término que se ocupa ahí es Nagash. Nahach, ¿Y eso? Que significa reptil resplandeciente. Ah, perfecto. O sea, no tiene nada que ver con serpiente, a lo que se está refiriendo a un reptil no a una serpiente. De hecho, en algunas versiones... Bueno, se de, dice, de hecho, de hecho, la, la serpiente habla, o sea, eso no tiene ninguna, de hecho, ningún sentido. Reptil, son reptil. malas traducciones. En varias del... versiones de la Biblia se dice que a ese reptil resplandeciente como castigo lo convirtieron en serpiente. es decir. Claro, como, como castigo te arrastrarás por la por la tierra, pero ahí lo que está diciendo, ahí ya es una manera simbólica de lo que le está diciendo, es que le va a quitar, digamos, que los privilegios que tenía, sí. que tenía, o sea, viéndolo del punto de vista que era un era, era una, era un reptil erguido, o sea, era un, un, un ser que hablaba, que pensaba, que tentó a Eva, Exacto. que tuvo que tenía un plan, es que era un bueno, un guardián, que era el, de hecho era el guardián del, para del, mucha del gente, árbol. Para mucha gente les digo que tiene la confusión de que por qué Dios en la Biblia de repente es tan amigo de la humanidad y de repente es tan odioso con la humanidad, es precisamente eso, o sea, en la Biblia se confunde a x con, con el Lil, porque uno protege claro. a la humanidad y el otro, la, el otro la ve como como fuente de alimento o sea, al principio eran esclavos o sea, al principio la, la, la finalidad era que lo ayudaran con las tareas más, más pesadas construir los templos que eran las casas de los dioses Exacto. o sea en un principio lo, los templos eran sus hogares por eso eran tan grandes y, tenían ¿Y, y buscaban oro ah, claro, eso es hay una teoría simpática con el oro ahí teoría de pero, esa, esa teoría supone de que Xichín, eh, nosotros tenemos la base de nuestra sangre es el hierro y el hierro se oxida. Exacto. Y, y nosotros envejecemos por la oxidación. Eh, supone que estas criaturas y nosotros mismos, la humanidad anterior, eh, no tenía hierro, tenía oro. Por eso es tan valioso el oro. Porque el oro, el oro monoatómico. Exacto. Y el oro no se no no se, el oro no se oxida. ¿Tú le pasa, Oye, una última consulta ya que nos queda poco tiempo al respecto, en eh, base a lo que es la. Esto de las teorías. Bueno, ustedes hablan de la teoría de Prometeo también. El cristianismo y el judaísmo Habla de Lucifer también en la tentación con Eva Exacto ¿Cómo podríamos representar eso? Yo la yo la interpreto como que Es que en la Biblia se habla de serpientes Si en realidad se habla de la serpiente se ¿Por qué de... te lo pregunto? Porque en algunas Biblias Particularmente de carácter cristiano evangélica, Se habla de Lucifer pero Lucifer es, es, que, la es que luz Lucifer no del, aparece de hecho en la Biblia la, la luz palabra del, luz, luz de, el lucero de la mañana luz, lucero de la mañana por eso tenía la duda que quería tener es que la, vamos a, vamos de nuevo a lo mismo son estos lugartenientes o ángeles o mensajeros que tenía que tienen estos dioses que bajan a la humanidad le transmiten conocimiento y por esa transmisión de conocimiento eh, son castigados Loki es castigado porque se, porque no respetaba Yo, a los dioses es. Prometeo es castigado por darle conocimiento a la humanidad, Lucifer es castigado o la serpiente es castigada por darle conocimiento en este caso a la, a la mujer, a Eva Claro, y muchas veces en la Biblia, y, el y término para, para referirse a los ángeles caídos es Hazatán el, el, o sea, el, el adversario. Ni claro. siquiera se los nombra, no, no se los llama por nombre, nada. Y se en de, el Antiguo Testamento se le dice a Baal, Belcebú exacto. claro, ese es uno de los nombres que Baal vendría siendo en Lil. Y, y, pensar, se, lo, y se los castiga y se los, bien puesto en nombre, se los demoniza y se los convierte en monstruos. Cuando en el fondo eran dos bandos diferentes. Y no tenemos que olvidar a Lilith también, porque también. Fue antes que Eva. Lilith, claro, la primera mujer, claro, las tablillas sumerias, por ejemplo, habla de siete Adanes y siete Evas, pero eh, todos tenían su pareja, mm. porque al momento de, de crearlos tenían que crear un hombre, un macho y una hembra, un sí. hombre y una mujer. Entonces ese es Debe una parte la que falta ahí. Bueno, y en la Biblia también dice, pues. Eh, Elohim creó todas las especies y creó a su macho y su hembra. Uh -huh. Por consiguiente a los humanos también los debe haber Perfecto. creado con una cualidad. Y también bueno, podemos mi gente, hacer un programa solamente de eh, sí, te dejo invitado desde ya para el próximo jueves. Ya pues muy bien, sí, para se nos hizo corto. Para que bien. cerremos el mes de enero con una, una una historia más clara sobre la historia de los Anunnaki y también una historia mucho más extensa sobre, claro, y ya sobre tu novela al libro que, y que nos adelante un poco lo que viene después que ahí yo lo aclaro de partida que o sea la, la, el fundamento digamos es, es en base a las tablillas pero es una historia de ciencia ficción. Eh, eso hay que dejarlo bien claro. claro no pretende ser una explicación no de lo que... No pretende ser otro Cichi. No pretende ser otro City ni otro Anton Parks. Claro, que esto es netamente ciencia ficción, una creación, pero en base a todos estos conocimientos. Yo también te quiero hacer una pregunta para que la podamos responder en el próximo capítulo. Eh, hay bandas de rock duro, prácticamente death metal, por ejemplo Marduk, Nile, Emperor, que hablan bastante de estos conceptos que tú aplicas. También podríamos hablar al respecto de eso. Claro, sí, sí. Eh, bueno, eh, la inspiración directa de ellos fue Lovecraft también. Y ahí comenzó, digamos que. Bueno, incluso Metallica también tiene un tema que se llama eh, The Call of Tulu. Que es una composición de Cliff Barton del disco Red Lighting. Claro, y ellos también tuvieron mucha inspiración en las tablillas, sí, sí, eso Lástima es. Lástima es que cierto. no podamos ponerlo. <risa> Todas las. Toda la... <risa> Pero lo podemos poner en vivo, exacto. Ahí Todas no, las bandas ahí no que llevan ¿Ah? los nombres de los dioses sumerios: Marduk, Tiamat, Apsu. Sí. Todas son bandas metal. Y el último, el último ya. <ríe> porque hasta... son religiones que, digamos que hasta la Edad Media iban totalmente en contra del, del cristianismo. O sea, sí, sí, claro. es por eso. Y porque... pensar que las tropas nazis también tenían nombres de esa misma índole. ¿eh? Eh, sí, pero los nazis ya reciben la influencia hiperbórea. Ellos creían que ellos tenían, otra, tenían otra cosmogonía. Y de hecho, la, de, la mitología nórdica también viene de esto. Bueno, y, cabo, y, o sea. y leyendo las tablillas, seguramente ellos pudieron haber sido una de las siete parejas que se creó y que fue la raza de los cabezas cabeza rubias en este caso, porque lo, claro. los sumerios eran llamados los, hindúes, los, los cabezas negras. Los hindúes hablaban de tenían, hablan La de un, característica de ellos era que todos eran blancos, pero tenían la cabeza negra. Y ahí aparece la. Los hindú también hablan. De distintas especies. Claro, la, humanas, ra, la raza azul que se perdió, sí. la raza de humanos azules y la raza de humanos verdes que Exacto. fue la que se, se perdió. Hay un pequeño. No confundí, chicos... No confundí con los viejos verdes, claro. Chicos, entonces, eh, ¿cuándo, crees que, ¿cuándo crees que salga tu próxima.? ¿Cuándo calculas que, que pueda salir la continuación de Aeon? Eh, estamos, o sea, yo estoy en, viendo que de aquí a tres meses, en el, en el mejor de los casos. Eh, si es que no tengo tanta pega como ilustrador. <risas> ¿Va a hacer un lanzamiento también? Sí, ahora sí, ahora sí eh, hay que hacer un lanzamiento. que uh -huh. Igual en la primera parte no, no hubo, digamos que el tiempo, porque igual también hay que bueno, de partida, cumplir con los sí, trabajos. De, de partida para cuando tenga el lanzamiento y ya estás de por sí invitado para el programa. Ya sea sí, muchas para, gracias por la invitación. Y probablemente, y, y, sí, y no, me probablemente mucho el programa. Sí, sí, lo que vamos a hacer es yo creo que vamos a contactar a una de las chicas del LDP para que se contacte contigo y te haga un reportaje directamente de lo que es el libro. Ah, y y muy le hagamos gracia. un buen reportaje. Sí, para que Como pueda nace, tener toma. difusión, porque encuentro que un tema interesante. Sí. Bueno, este tema yo lo vengo desarrollando desde el 2016. Comencé perfecto. con sí. la investigación ya más en serio y bueno, y escribí el libro, porque esto está escrito ya, pero un borrador. Yeah, <risa> y ahora voy haciendo la, edita, la, eh, la edita. Editando Es la, un trabajo completamente personal, es decir... Eh, aquí tú, tú escribes, te editas te revisas tus ilustraciones todo, hasta la corrección de texto así que por si ven alguna follita Perfecto. no, pero el segundo número ya voy a tener corrector de texto y de hecho tengo que agradecer a la fundación El Arte de Leer que ellos me, me ayudaron ahora con la corrección de texto, así que un saludo también para ellos, Perfecto. porque esto lo hicieron desinteresadamente y por apoyarme más que nada, así que... Okay, okay. ¿Qué, chicos? chicos, un, un saludo es, a Juan Pablo. Sí. Chicos, eh, muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por haber estado con nosotros muchas y acompañarnos por invitarme. ¿vale? Muchas gracias. Sí, no hay problema. Nos quedó en el limbo que nos estaba saludando a la Yossi, ¿Por qué diablos la Yossi no está aquí con nosotros? Porque hoy día tendría que estar aquí con nosotros. Porque creo que aire. están en el lanzamiento del trabajo de... ¿De quién? Ay, ah, de Romy. ¿De la Romy? Sí, me parece que estaban recién, acabo de ver una foto en Instagram, que están todas juntas. Chuta, ya. Ya, más pues, maestro, eh, se viene, viene Cultura Paranormal. Eso quería señalar, no sí. se separen de nuestra sintonía porque a las 22 horas en vivo y en directo se viene un nuevo capítulo de Cultura Paranormal y de qué vamos a hablar el día de hoy, más que nada los chicos, Sectas Satánicas. Yeah, exactly. no, no tengo, yeah, no tengo yeah, nada yeah, que agregar al yeah, respecto yeah, yeah. yeah. Ya, pues, muchachos. Bueno. Se viene súper se viene interesante el día de hoy. Muchas gracias por la sintonía. Esto fue en clave astral. Gracias, Gonzalo. Y nos vemos la próxima semana donde vamos a seguir a hablando sobre este tema. Sobre los anunes. Ya, muchachos. que en la semana propongan algún tema, porque el tema es muy extenso, pero. O veremos ahí un tema súper interesante, que puede ser las simientes reptilianas. Ah, yo creo que brevemente. Hablemos por el, de los reptilianos la semana que ya, viene. Pues, Muchas gracias chicos. Hasta la semana que viene. La cartija vemos, la cartija no sabemos. Nos vemos. <ríe> nos vemos, chao.